una interpretación que la gente no le ha llegado la verdad de lo que ha pasado aquí. ¿Quién es Maiko Pompeo? Primero, Marco Pompeo, Mike viene, es el nombre de Marcos, como mi hermano Marco Bonilla. Pero como Marco nació en Rabo de Puerca, le dicen Marcos. Pero como él nació en Estados Unidos, dice Michael Pompeo, que se divide en Pompeo. Su nombre completo es Michael Pompeo Sica. ¿Quién es este señor? Este señor es secretario de relaciones exteriores del Estados Unidos, convirtiéndose en uno de los terceros hombres cercano al presidente. ¿Pero qué sucede? Que el señor Michael Rompeo, Pompeo, Pompeo, este señor es un homólogo, un colega aunque de un país pequeño, pero tienen el mismo puesto de Miguel Vargas Maldonado. ¿Qué es Miguel Vargas Maldonado? El ministro de Relaciones Exteriores. Entonces, atienda bien, ¿eh? para que no se pierdan. El ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, que sea un país tercermundista, tirapeo. Pero es el funcionario que tiene más contacto con el homólogo O sea, con lo que hace el otro en un país grande Pero su naturaleza de trabajo lo, lo pone en contacto más a menudo O sea que Michael eh, Pompeo y Miguel Vargas Maldonado Tienen conversaciones más a menudo Miguel Vargas Maldonado tiene la ventaja que sabe inglés porque estudió y trabajó en Estados Unidos y no tiene que buscar un tercero para una conversación fácil. O sea, no tiene que buscar un testigo que además de traducir le sirve de ser un testigo de muchas informaciones. Hablan directo. Se supone que lo que le dijo... Michael Pompeo a Danilo ya lo había conversado con Miguel Vargas Maldonado. Si Miguel Vargas Maldonado sabía la información de lo que conversó él con Danilo, ¿creen ustedes que Ma Miguel Vargas Maldonado, un hombre que ha crecido en base de ser un entreguista de ser un hombre que complace a Estados Unidos al pie de la letra. Cuando Estados Unidos le dijo a, mi, a Miguel Vargas Maldonado, hay que apoyar el nuevo gobierno de Venezuela, que ha sido el paso más inconstitucional que ha provocado Estados Unidos en los últimos 50 años. Estados Unidos... Le faltó tanto a la constitución venezolana, a la democracia venezolana, que siendo Maduro un presidente elegido por votos, comprado, no comprado, eh, lo que sea, Estados Unidos fue capaz de motivar y crear un gobierno paralelo dentro del mismo Venezuela, las pendejadas más anticonstitucional en los 50 años que ha cometido Estados Unidos en la época moderna entonces de constitución y de democracia Estados Unidos no tiene calidad moral porque carajo lo que acaba de suceder en Venezuela estando un presidente que fue el fruto de una elecciones engañada, no engañada pero el hallante de que fue un proceso electoral se produjo en Venezuela y por encima de esa pendejada Estados Unidos viola todos los derechos de Venezuela y le crea un gobierno paralelo llamado y guiado por una pendejada que todo el mundo sabe que no tiene calidad de líder Guainó, Guaidó Juan Guaidó entonces Miguel Vargas es el hombre que sale, el primer país que sale diciendo Aceptamos y apoyamos el gobierno de Guaidó y no de Maduro Entonces eso significa que hay unos niveles de relaciones de amistad Entre Estados Unidos y Miguel Vargas Y Danilo fue quien firmó y dijo Yo respaldo lo que diga Pompeo Danilo fue el primer presidente de América Latina que afirmó y reconoció lo que había hecho Estados Unidos en Venezuela. Danilo Medina, ese entreguista, ese proimperialista, el primero que salió. ¡Acepto! ¡Copien! Eh, ¡Copien! Eso fue complaciendo a Pompeo, a Pompeo. Entonces, Pompeo... Viene conversando con Danilo, muy a menudo. Pompeo, porque eso ha salido, hasta le ha pedido a Danilo, vaya a Panamá y represente su país y pide excusa por mí. Danilo ha representado a Estados Unidos en las colocaciones de títeres, de presidentes que van a hacer el servicio para Estados Unidos en su, en su respectivo país, como fue el caso. De Colombia, como fue el caso de Panamá, como fue el caso ahora del de Salvador y como han sido otros casos. Y Danilo ha llegado a ser el primero en dar reconocimiento a lo que Estados Unidos ha contribuido. Le pregunto ¿en qué cosa Danilo ha hecho algo contrario al deseo de Estados Unidos, un país que no aplica moral, ni constitución ni regla, Estados Unidos lo único que hace es que defiende sus intereses eso lo dijo Estados Unidos en el siglo pasado nosotros no somos de que no respetamos vaina, nosotros lo que defendemos es los intereses de Estados Unidos a Estados Unidos no le importa la democracia de cada país porque entre más antidemocracia, entre más indisciplina, Estados Unidos le saca más ventaja a este país, por eso mantuvo a Trujillo por eso mantuvo a Duvalier por eso mantuvo a Somoza en Nicaragua porque Estados Unidos no tiene principio ni reglas sino no sea la lucha estricta de sus intereses entonces Danilo no le ha hecho ninguna pendejada a Estados Unidos Para que Estados Unidos se encojone con Danilo Más puede sentir una vainita Por Leonel, que Leonel le trajo a Fidel Castro Y Estados Unidos nunca le ha, le ha perdonado a Leonel Que siendo presidente trajo a Fidel Castro Entonces ¿Qué es lo que ha pasado realmente? ¿Qué es lo que ha sucedido esto que se da la impresión de que Pompeo no está de acuerdo con la reelección? Mentira. Pompeo está apoyando a Danilo en la reelección y por eso Danilo se va a reelegir. A Luis Ñez que esté atento. ¿Por qué Danilo se va a reelegir? Porque a Estados Unidos le está dando respaldo. ¿Cómo así? Entiendan esto. Resulta que lo que dice el periódico, periódico que está enemigo de Danilo, ¿eh? este periódico el hoy de Pepín Corripio, yo le vengo diciendo a ustedes, Pepín Corripio está encojonado con Danilo, porque hay lucha de interés, alguna empresa de la de Pepín, uno de esos lambones de Danilo, le ha sustituido la venta de un producto a Pepín Corripe y Pepín Corripe ha demostrado enojo entonces si usted coge el texto de lo que realmente se ha dicho y lo creo porque está saliendo en un periódico que no es de la simpatía de Danilo ¿qué dice lo que ellos hablaron? Estados Unidos quiere que todos los actores políticos de aquí Preserven las instituciones democráticas y respeten el Estado de Derecho y la Constitución. Lo que está diciendo es una pendejada, es una vaina de forma. Pero no le está diciendo, Danilo, tú no te puedes reelegir. No le está diciendo. Lo que le está diciendo es una hipocresía, pero, pero, aún así, lo que le está diciendo a Danilo, ese rebuque que hay en República Dominicana, para tú conseguir la reforma a la constitución ese rebú organízamelo y dale disciplina eso es todo no le está diciendo no te relija. es que me organice ese rebú y qué dice Pompeo a ese rebú a ese rebú utilizando las reglas y las leyes de la constitución ¿Y qué le dijo Danilo? Miren la respuesta de Danilo. Listen very well en inglés. Le dijo Danilo. Presidente Medina respondió al secretario de Estado de Estados Unidos. Aún cuando no tiene la decisión tomada con la reelección, con, con relación a la reelección de 2020. Permíteme hacerle así, vean. Excúsame, Sirio, que no le gusta que yo haga esto. Danilo ya sí sabe, y Estados Unidos lo sabe, que Danilo se va a reelegir. Pero legalmente no lo ha dicho en República Dominicana. Ellos sí saben. ¿Qué le dice Danilo? Un, yo no he tomado decisiones con relación a las elecciones de 2020. Esto puede tener usted la seguridad que cualquiera que sea su decisión, el proceso se llevará a cabo conforme a la constitución y a las leyes ¿Tú ¿sabes lo que le está diciendo Danilo? Pompeyo yo no tengo problema para aplicar las leyes y la constitución le está diciendo ¿y qué dice la constitución? motrenca, mal hecha la que Balaguer le llamó un pedazo de papel y en la intimidad dijo papel sanitario ¿qué dice la constitución? que está fabricada solamente para servirle a los ricos y a los gobiernos corruptos, esta constitución. Pero ¿qué dice esa vaina, este tieto de constitución? Dice que existe leyes dentro de la constitución que se puede hacer la reforma utilizando la propia constitución y es legal. ¿Qué dice la constitución? en el Congreso, no en la calle no en la bolita del mundo donde permanecen de noche las prostitutas aunque tan cerca pero en el Congreso si se da que los congresistas se reúnan y digan vamos a reformar la Constitución pero primero la Constitución dice que lo primero que hay que hacer es crear una ley una ley que diga, permitimos que a partir de ahora puede surgir una propuesta, reformar la constitución y quitar el término nunca jamás y poderse repetir Danilo en el cargo.